Entonces tu deseo es muy claro. Una cantidad precisa de dinero puede ser poco más o menos lo que necesitas o lo justo, no importa. Si se lo pides al universo y te dedicas a jugar videojuegos, a ver la televisión y a gastar lo que tienes en café caro y golosinas, te puedo garantizar que no va a llegar ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año.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 tu deseo deberá consistir en conocer sus valores, sus principios y sus necesidades, de forma que puedas presentarte ante ellos con mejores argumentos, un producto o servicio que les brinde valor y la solución a su necesidad concreta. Esto significará el aumento en tu tamaño y también la reducción de la distancia entre tus clientes objetivo y tú. Ahora que empieza la primavera, ¿no crees que es conveniente limpiar tu mente de mentiras que no te ayudan a crecer?